Clini Visi Solano. Ofrece mantenimiento Pintado Además Venta de bicicletas y accesorios En las mejores marcas En Clini Bici Solano Vulcanizamos todo tipo de balón Me olvidaba Compramos tu bicicleta Taller de bicicletas Clini Bici Solano Te atiende de lunes a sábado En horario de 8 de la mañana a 8 de la noche Los domingos de 8 de la mañana a 2 de la tarde Clini Bici Solano Está ubicado en la 24 de Mayo y Olmedo En la ciudad de Catamayo O llámenos al 0991 490289. Recuerde que nuestros servicios son garantizados Taller de bicicletas Clini Bici Solano De José Rodríguez Solano Óyeme, Carlos, llévame tu bicicleta Que sea mi pique tú le muestras no quiera.